Para que no te... Sí. De... Ah, ya. Venga, ya, ahí, ya, venga. Ah. Sé por todo lo que estás pasando Yo soy tu padre y ya me nada se me escapa ah. Te conozco como nadie te conoce <risa> Y aún todas tus lágrimas tengo contadas Tú crees que últimamente ni te miro Lo que yo hago hacia de este desierto, soporta que, que ya, ya, queda queda poco, ya queda poco, ya queda poco, que poco queda. queda, soporta que ya queda menos, y estás pasando la prueba, oh, que hermoso fruto está dando, Soporta que ya, ya queda, queda poco, ya queda poco, que poco queda. Soporta que ya queda menos, está pasando la prueba y qué hermoso fruto está dando en medio de la tormenta y sale a buscar. Amén. Yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Me sales a buscar. He visto tu amor. Me puse a llorar. Siento tu perdón. A Me sales a buscar, he visto tu amor. Me puse a llorar, siento tu perdón y te amaré. Y a pesar de lo pesaré, te quedé con mi sangre, te adoraré, Tenga frío, tenga hambre Hasta el final de mi día, por amor te serviré Que Dios te bendiga